¿te diste cuenta que había que parar? ¿Si es que hubo un momento o fue como decía Chicho de a poquito, y a poquito se fue sumando? Cuando uno ya está en la cornisa jugando, digamos ya con la posibilidad de, de, de decir quiero llegar a, a ser un adulto mayor o quiero terminar como uno más de la lista que... Le gana, le gana la enfermedad por porque lo decide un, un superior. Me parece que no está bien. Capaz que quede loca esta nota, ¿eh? ojo. Yo soy, yo soy consciente de que esta, esta, esta nota va a quedar como un loco. Pero los locos somos personas que somos diferentes, somos capaces. Te vi recién en el escenario viviéndolo de una manera y mirando al público, cantando tus canciones como obviamente son también de ellos. Eh, ¿Te va a ser difícil alejarte de eso de esos momentos no? La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno, mi hermano desapareció de un día para el otro. Yo prefiero desaparecer yo para tratar de volver en algún momento. Y y que la gente vuelva a escuchar mi música. ¿Cómo va a continuar todo ahora, pasando limpio? ¿Terminas ahora esto, recitar estos compromisos? Después, ¿qué haces? Y... Vamos a la cancha. Vamos, vamos, invítame, vamos a la cancha, no hay ningún drama. Sí, quiero ser un humano normal, quiero salir a disfrutar, poder ir al kiosco, poder ir a shopping, poder disfrutar de, de mi familia, de mi hija, de las personas que tengo cerca de mis amistades que, que, hoy, que hoy no puedo compartir con ellos por, por, por una situación de que yo trabajo el fin de semana, ellos trabajan durante la semana. Se complica, se complica tener amigos, se complica tener la familia, se complica tener vida. Porque le entregas al público, pero son 23 años y cuando te das cuenta decís, ¿y yo qué? ¿Dónde está lo mío? Siempre fracasé en el amor, fracasé... Eh, con, con las la amistades, fracasé con, con, con las cosas que, que uno realmente necesita para vivir. Quiero tranquilidad, paz y vivir como cualquier ser humano. 6 y 20 de la mañana, ¿no? Acaba de tocar, tesora y, y quiero... Nada, acaba de hablar y no estás ni borracho, ni drogado, ni mucho menos. Viste que hay mucha esa fantasía. Nada, quería remarcarlo. Olvídate, loco. Nuestra droga es ahí, en, el, en esas tablas. Esa es nuestra adicción. Pregúntale a cualquier artista. Somos adictos a la música. Un es Bueno con el corazón abierto. No puedo dejar de pensar en su canción Soy. Sí. No puedo dejar de pensar en esa letra. Siento que grafica claramente todo lo que nos está diciendo. Cuando dice... Soy la más perfecta imperfección, soy mal amante, buen artista. Tiene un montón de frases que claramente grafican este Ulises que estamos viendo. Digo lo por... pinta. Digo, después, digo búsquenme la canción porque por favor quiero que me la, me la diga Héctor porque no saben lo que es. Digo, lo estaba leyendo mientras escuchaba la nota y se me eriza la piel. Y te no. digo, que también con escuchar también otras canciones. Viste, habló de, del amor. ¿eh? Habló de algo sí. que realmente... Y se de cosas de para amor. mí hijo. Por eso. Y la letra dice, dice fracacé, soy ¿sabes? mal amante no. y buen artista, te ¿entendés? te el otro día. Bueno, la chica, ¿cómo era la Rocio última? Rocío Pardo. cosas bueno, pues es que A mí, a mí me dijeron eso. a partir de ahí. A mí, eh, mí, mucha gente en Instagram me decía eso, de, y un periodista de Córdoba es mejor mismo que Rocío Pardo, fue un antes y un después en su vida, y sobre todo también teniendo en cuenta de cómo le fue y qué es lo que él tenía que tomar decisión, que no pudo hacerlo y se separó. Y Rocío fue no una. Sé, no sé, igualmente, no sé, porque no, yo la conocía más en el bailando. No, Rocío como bailarina. Fue, fue una novia distinta, digamos, ¿no? De la que él tuvo siempre. ¿Pero ¿Por qué? Distinta, distinta? Porque, porque, no lo vivió... porque Rocío tiene su propia vida. Sí. Entonces Rocío le dijo: ¿Me quiere acompañar? Acompañar, ¿me quiere venir bailando? Vení. Claro. No se quedó esperando, ella sí. atrás del la artista. La separación a él no lo angustió y no lo puso en jaque Sí, para sí. mí sí. Por eso digo, porque también tiene que ver, tal vez, con esto de la vida, de que no pudo construir. Y, y dijo... también porque Rocío sigue eligiendo su vida. Tiene otro, otro concepto antes, antes se rodeaban por ahí tal vez de chicas que, que iban siempre el se acomodaban tiempo atrás de él, a él, él raro, claro y se acomodaban él, a él horarios. horario me parece a todo. más importante que Ahora, todo no, sí pero igual es fuerte no, es fuerte la nota que te dio porque sí, pensemos sí, el contexto sí. digo no, es hay es que esto. abrir el corazón en un camarín a las y seis a y media de la loco, mañana o sea, por eso, marqué, por eso sí. lo remarqué por eso lo remarqué pero hoy habla del hermano también yo digo es imposible no hacer ese paralelismo no porque también yo me acuerdo que digo en esas notas de se acuerdan que yo les conté que un día abrió un estudio mayor que llegó él con madrugada y también empezaba a hablar cosas muy profundas.